Toda la... Sí, en realidad sí. Se puede presentar, porque eso es este, con la finalidad de garantizar eh, los gastos del proceso, pues en realidad, pero estamos hablando eh, en realidad sí, dentro de todo proceso se puede presentar lo que es un auxilio judicial, en realidad eso es un beneficio no eh, económico, podemos establecer con la finalidad de garantizar lo que son los gastos del proceso, pero en realidad eso ya se va a determinar pues en lo que son costas y costos del proceso. Ahora, el juez eh, tiene que hacer un pronunciamiento respecto al pago de costas y costos del proceso. Más aún, debemos tener en cuenta de que el juez determina, eh, en muchos casos, cuando la demanda ha sido declarada eh, infundada, se le puede imponer hasta el mismo eh, demandante el pago de costas y costos del proceso, teniendo en consideración de bueno que... La demanda es infundada bajo los parámetros y fundamentación que eh, determina el juez y con la finalidad tampoco de no afectar, en este caso, al empleador. Ahora, eh, como también se lo señalé al CIDES, en este caso tenemos que tener en cuenta que todas las entidades que son del Estado, ya entidades estatales, están exoneradas del pago de cosas y costos dentro del proceso. O sea, Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidades... Este, entre otros, no se les eh, ordena el pago de costas y costos dentro del proceso. ya ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, Wally, si ¿sí escuchaste? Sí, doctora, disculpe. En este caso, el auxilio judicial que le indicaba se encuentra estipulado eh, en el artículo 562 del Código Procesal Civil en caso eh, de pensión de alimentos. Y en caso de, eh, de un proceso laboral, ¿en dónde se encuentra solicitado o bajo ese artículo? Bajo los mismos parámetros, actualidad? bajo los mismos parámetros. Lo que pasa es que se aplica, su, eh, se aplica de manera, supletoria lo que establece la misma normatividad para aplicar en, en materia este laboral. Dime, David. Aprovechando la pregunta del compañero, este... ¿Es obligatorio eh, adjuntar el formato de auxilio judicial o simplemente puedo presentar un escrito solicitando el auxilio? Se tiene que adjuntar, si no me equivoco, es una declaración jurada y las pruebas que acreditan lo que es, es de la imposibilidad de, de, eh, de poder afrontar los que son los gastos del proceso. Se tiene que adjuntar, es una declaración jurada que se presenta. Sí, se sí, sí había leído. Parte. A ver, vamos en, en orden. A ver, dime, Wally. Y, y por un caso, no se, no se pudiera presentar este documento, doctora. Esa declaración jurada que entonces... No, es que sí o sí tienes que tú presentar. Ahora, tengamos en cuenta de que eh, si nosotros vamos a presentar este auxilio judicial en el cual, en, con la finalidad de que nosotros establezcamos y le señalemos al juez que no vamos a poder asumir lo que son los gastos del proceso, el juez tiene que tener sí o sí un documento con el cual acredite para que él pueda emitir un pronunciamiento respecto a ello. Y eso lo único que te pide el Poder Judicial es una, o, o bueno, bajo los parámetros que establece la norma, tiene que ser sí o sí una declaración jurada. Porque si tú no presentas el documento al juez, en realidad, ¿cómo vas a ver que tú? Eh, bajo esa declaración jurada que tú no puedes asumir esos gastos. La norma establece claramente de que para lo que es el, eh, el auxilio debe presentarse lo que es la declaración jurada y las pruebas, bueno, que acrediten la posibilidad para afrontar lo que son los gastos del proceso, ¿no? Si por este documento que no se pudiera presentar, ¿se podría declarar la demanda inadmisible? No, pero es que en realidad, a ver, lo que pasa es que eso es independientemente de lo que es la calificación de la demanda. O sea, entonces, ¿bastaría ser el criterio del juez que lo admita? Si el que no lo presenta igual. A ver, lo que pasa es que entendamos, el auxilio judicial es un beneficio que se le concede eh, o, o es concedido por parte del Poder Judicial para aquella parte que no puede eh, asumir los que son los gastos dentro de un proceso. Pero eso no implica que el juez, o sea, que porque tú no presentes eso, el juez no va a admitir a trámite tu demanda. O sea, eso no es parte de la calificación que el juez para que admita o no admita la demanda, o el proceso no se inicie sino que este simplemente ese tema de auxilio eh, o esta solicitud de auxilio judicial eh, es únicamente con la finalidad de que tú declares que no puedes afrontar estos gastos del proceso, pero no va a ser un requisito para que el juez admita o no trámite o se desarrolle el proceso bajo los parámetros que establece la norma. Gracias, doctora. Bueno, sí, como se dice como dice su compañero David, con eso invitas comprar Lo que son las famosas tasas, ¿no? Eh, tasas judiciales que sí son caras, han subido, creo. Eh, dime, Walter. Doctora, eh, yo creo que eso de, del auxilio judicial debe estar mejor reglamentado, ya que basándose en pedir el auxilio judicial, muchas personas eh, entorpecen la administración pública, ya que. Pidiendo auxilio judicial, pidiendo auxilio judicial, pueden, pueden realizar uno, dos, tres procesos, así pierdan. Y como, y como también existe eh, el, que, el que pide auxilio judicial esté exonerado de costas y costos, por, por ese lado voy a que debe, debe haber alguna forma como las personas que piden auxilio judicial y piden por las puras y, y realizan un proceso y entorpecen la administración pública hace perder dinero, deben a, a la otra parte, deben, deben tener como una sanción de pagar las costas y costos. Entonces debe haber un, una evaluación exhaustiva mediante el Poder Judicial a ese tipo de personas. Eso es lo que quería decir. Claro, lo que pasa es que el tema del auxilio, eh, como también lo señaló su compañero David justamente en el chat, evita lo que son básicamente eh, hacer gastos excesivos durante el desarrollo del proceso, ¿ya?, eh, más que todo en el pago de las tasas judiciales, entre otros, que eh, te va a solicitar. Pero ahora, tengamos en cuenta de que no es que el juez, así nada más, el juez te pide esa, para que tú pidas esta solicitud de auxilio judicial, es una declaración jurada. Y esta declaración jurada debe adjuntarse las pruebas que acrediten la imposibilidad de poder afrontar gastos del proceso. Ya sea, por ejemplo, que tienes un hijo enfermo, que te encuentras en una situación de extrema pobreza, entre otros, para que el juez realmente pueda valorar de cuál va a ser esa situación, ¿no? Pero en realidad, pues, eh, pongamos, ¿no? En el supuesto de que la demanda sea entre un ex gerente ¿no? O un ex, eh, pongamos una persona que ha tenido, pues, un sueldo relativamente alto, bueno, que pueden haber diferentes circunstancias, ¿no? O un trabajador dentro de un estado promedio, entre otras cosas, o sea, el juez realmente hace una valoración de quién necesita este tema de auxilio judicial. Y como lo mencionó su compañero Wally, generalmente estos temas de auxilio se dan en los casos de alimentos, más aún cuando son Personas que están en extrema pobreza o que tienen una cantidad de hijos, en los cuales, pues, estos gastos sí la carrería pueden afectar lo que es el tema de educación o alimentación para preservar, eh, para mantener a los niños, ¿no? En ese caso. Pero el juez sí debe hacer una evaluación respecto a esta declaración jurada o este auxilio, perdón, que se presenta ante. Eh, ...este beneficio que se presenta con la finalidad pues de que debe haber sí o sí... ...esta declaración jurada y estas pruebas que acrediten realmente dicha situación. Ahora disculpe, en lo que es este proceso de alimentos prácticamente no se necesita... ...ni auxilio judicial porque el demandante no, ni siquiera tiene este, la obligación de contar con un abogado. Entonces creo que en alimentos no se, no se necesita ni siquiera auxilio judicial... Eh, esa es la apreciación que tengo Bueno, en realidad sí se la, En realidad, bueno, la norma dice que no Pero nosotros sabemos que para que tú lleves un, buen, un adecuado proceso Sí o sí tienes que tener eh, un abogado para lo que La finalidad también que da el Estado O bueno, perdón, la, la facilidad que da el Estado Es que hay abogados que específicamente se eh, dedican ¿no? a ver esos temas Y hay entidades, por ejemplo, aquí en ICAI eh, Se llama Alegra, si no me equivoco eh, que es un centro de conciliación y, y que también cuenta con abogados para llevar los, que son los procesos eh, de alimentos y poder ayudar. Pero, por ejemplo, para tú acceder a estas entidades del Estado que te ayudan en estos tipos de trabajo, en estos tipos de llevar este, tus procesos, tú tienes que acreditar que realmente eres una persona de escasos recursos económicos. Eh, esto es muy mediante tu declaración, también te piden tu declaración jurada, eh, por ejemplo, las, eh, los DNI de tus hijos, cuánto es lo que tú percibes, ¿no? Porque no vas a ir, pues, a buscar un, un defensor del Estado, ¿no? Por así decirlo, cuando ganas bastante. Es más, es algo que sacó en materia penal, también se ha visto, si no me equivoco, lo que es la defensa pública. Creo que también lo ha sacado en materia laboral, que eh, cuando, son, eh, cuando no, no son de escasos recursos, por ejemplo, tienen que pagar ya una tasa para que sí, sí se les puede eh, ayudar, porque ustedes saben que no se puede negar el derecho a la defensa de nadie, pero sí tienen que pagar ciertas tasas judiciales porque no han acreditado realmente encontrarse en una situación de necesidad extrema. Dime, Emma. Doctora, buenas noches. Eh, ¿cómo te de lo que acaba de decir sobre un abogado de oficio. En el caso penal, doctora, ¿cómo se le asigna o cuál es, cuál, cuál es el conducto que debe seguir? A ver, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que en el tema penal, y en realidad que también lo aplica laboral, las audiencias son inaplazables. ¿Qué quiere decir? Que estas audiencias sí o sí deben llevarse a cabo. Y lo que el juez evita durante el desarrollo de esas audiencias son cuestiones dilatorias. Muchas veces las defensas particulares no asisten a las audiencias con la finalidad de dilatar el desarrollo del proceso. Eh, ahora nosotros tengamos, y miren, un ratito nada más para explicarle a su compañera, vamos a hablar eh, de este tema. Nosotros sabemos que en materia penal se dictan lo que son eh, medidas restrictivas de derechos que puede ser lo que es una prisión preventiva, una comparecencia con restricciones o bueno, una comparecencia simple que se puede determinar. Ahora, cuando son estas prisiones preventivas, eh, generalmente a veces hay personas que no tienen eh, la capacidad económica para asumir una, una defensa y si durante el desarrollo del proceso el juez ve que no se ha personado ningún abogado libre, lo que el juez inmediatamente es remite un oficio. Eh, o lo puede hacer el fiscal en, en etapa preliminar, remite un oficio a la Defensoría Pública para que se le designe un abogado del de, Ministerio de Justicia para que eh, valga la redundancia, para que asuma la defensa del acusado durante todo el desarrollo del proceso. Sin perjuicio de que el acusado también tiene derecho eh, de que en cualquier etapa del proceso de poder nombrar un abogado de su libre elección. ¿ya? En esos casos, por ejemplo, eh, no se paga ningún derecho. Porque son personas que realmente se encuentran privadas de su libertad. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿O podemos pasar al otro tema? Sí, ya. Vamos a tocar el otro punto que son hoy día que vamos a desarrollar medios impugnatorios. Oye, no sé qué ha pasado, que no todos han entrado. Y 52 ya. Sí, no, vale. Doctora, están escribiendo sí, el chat que no les permite, no el sistema no les permite ingresar, están con, en el chat escribiendo. Oh, pero yo no tengo ninguno en espera, pero puede ser... No, que creo que es no la, la misma. Internet. Debe sí, ser el pues, internet. Sí, o la misma plataforma de la universidad a veces falla. A ver, vamos a verlo. Porque están preguntando si ya ingresamos, y que está ese, ese compañeros y que reinicie porque no no puede ingresar los compañeros. Doctora, ¿cuántos son? Porque yo veo 52 personas. Somos como más de 60. Ay, ay, ay. Somos más de 60. Pero bueno, ya. A ver, de todas maneras vamos avanzando porque hoy día también tenemos práctica, ¿ya? Y tenemos que hacer una práctica y la próxima semana también les voy a dejar antes del parcial para que realicemos una práctica, ¿ya? Pero que ya ustedes lo único que van a venir ya es a sustentarle en clase para ese día no estar apurados. Ahora, a ver, hoy día vamos a tocar también lo que son medios impugnatorios. Ustedes también deben conocer porque son medios que se utilizan de manera general dentro del, cuando hablamos del proceso eh, de derecho procesal. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que los propósitos de la sesión es conocer los medios impugnatorios aplicables dentro de la nueva ley procesal de trabajo y conocer y analizar cuáles son las causales de interposición del recurso de casación dentro de lo que es también esta nueva ley procesal de trabajo. Ahora, a ver, un momento se ha el chat, creo. Los medios impugnatorios, a ver, debemos establecer, eh, que nosotros sabemos que nuestra constitución política del Perú establece lo que es la pluralidad de instancias y otros principios referidos a lo que es la administración de justicia. Esto es, por ejemplo, ante lo que es el reconocimiento del margen de del error en lo que es la aplicación o reconocimiento de derechos durante el proceso por parte del operador jurídico. También se han regulado medidas para las cuales puedan recurrir a lo que es la corrección o modificación, como habíamos mencionado anteriormente. Y también... Eh, Debemos establecer que para poder lograr ello, las partes pueden emplear herramientas procesales. Estas herramientas procesales son los que son los medios impugnatorios o medios de impugnación. ¿Ya? Es decir, tengamos en cuenta que todo, eh, toda herramienta procesal que nosotros utilizamos con la finalidad de buscar que se reconozca un margen de error en la aplicación o reconocimiento de un derecho por una corrección o modificación, vamos a utilizar lo que son los medios impugnatorios o medios de impugnación. Ahora, podemos establecer que el objeto de estos medios eh, impugnatorios eh, es lograr lo que es una decisión judicial muchísimo más acertada. ¿Ya? Y podemos también establecer de que esta decisión sea justa, ¿no? Eso es lo que se busca con la aplicación de estos medios impugnatorios, lo que busca quien lo interpone porque va a creer que no es acertada y que no es justa esa decisión. Ahora, esta nueva ley procesal de trabajo, eh, la nueva ley, no desarrolló eh, quizás detalladamente estos medios impugnatorios en su primera disposición transitoria, señaló que para lo que se encuentre previsto en su contenido, se va a aplicar lo que establece el Código Procesal Civil. En ese sentido, eh, debemos establecer y vamos a aplicar también lo que establece el Código Procesal Civil en regulación de medios impugnatorios. Ahora, ¿Alguien me puede decir que es un medio impugnatorio así, de manera sencilla, rápida? ¿Qué es un medio impugnatorio? ¿Qué entienden por medio impugnatorio? Es un recurso, doctora, para eh, reclamar un derecho Se no de acuerdo. Ya, a ver, Alcides. Doctora, sería, vendría a ser un acto jurídico en la cual reclamo algo que no esté conforme con lo que se ha pronunciado el juez. Bueno, un acto jurídico directamente no, pero. La no ya, sentencia. Ya. En realidad sí, es un reclamo ya, para que porque no estás de acuerdo con lo que sea pronunciar el juez. A ver, Alex. Bueno, doctora, sabemos que un medio incognatorio primero es un derecho fundamental, en el artículo 139 de la Constitución, el principio de la doble instancia. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos derecho, si es que de repente no fuimos eh, sati satisfechos, eh, ¿cómo podríamos decir? No, de repente no han sido satisfechas nuestras pretensiones, tenemos derecho a la segunda instancia o a la doble instancia, a apelar una resolución que no está, bueno, que de repente ha estado de acorde a derecho, pero que para nosotros no. Ese es nuestro derecho, doctor. Ya, muy bien. A ver, Wally y luego Walter. Con ellos cerramos, ¿ya? A ver, Wally y Walter. Buenos días, David. ¿Infuncionarios serán para modificar, rebotar o dar actos de resolución? Ya, muy bien, Wally, sí. A ver, Walter. Doctora, lo que yo entiendo por un medio impugnatorio. Es cuando, por ejemplo, te presentan una demanda ya y en la demanda te, te ponen, por ejemplo, de que tú debes restituir bien, debes, debes, este, porque te ponen varios puntos y tú puedes impugnar o tachar o ponerte a, a uno de esos puntos, ya, diciendo de que, de que eso no, no, no, no está porque, porque, por ejemplo, te ponen una demanda de, de anular un título. ¿Ya? Y tú puedes poner un, un medio impugnatorio de que, de que eso es, es un tema administrativo ¿ya? y no es un tema judicial, algo así. Eso es lo que yo entiendo por un medio impugnatorio. Impugnar o, o, o poner una tacha o ponerse a, un, a uno de los puntos de la demanda. No sé. ahorita ¿Me pasó? Sí, ahorita vamos a ver justo lo que les estoy escuchando. No vamos a confundir lo que son medios impugnatorios con lo que son remedios, que ahorita les voy a explicar, ya mejor, porque no lo pensaba hacer, pero mejor los lo voy a explicar rapidito. A ver, Emma. Sí, doctora, medio impugnatorio este, lo entiendo como un mecanismo para solicitar la revisión de un acto procesal, que no estoy de acuerdo, ¿no? O puede ¿Ya? ser un vicio un error que haya cometido el juez. Ya, a ver. Para, para a complementar ver, mi, mi intervención, antes es que... Un ratito. No hice... Sí. Sí, un ratito, Alcides, este, primero culmino con David. A ver, David. Bueno, para mí sería eh, solicitar que se anule la decisión del, del juez, ¿no?, por, por alguna razón ilegal injusta, o injusta. Ya, muy, muy bien, David. A ver, Alcides. Doctora, en este caso que estamos hablando de la ley procesal de trabajo, en cuanto al medio impugnatorio, en cuanto al medio impugnatorio nos estaríamos relacionando, doctora, directamente al pronunciamiento de la sentencia en un proceso ordinario, abreviado o en todo caso eh, ¿cómo se llama? o eh, un laudo arbitral algo así, para de acuerdo al, a la nueva ley procesal de trabajo a eso Una. se refiere un medio imprudatorio a la sentencia, otra ya, pues a ver, es un proceso ya. ordinario o abreviado ya, ok está bien, a ver ya solamente culmino con Jesús y con Paula primero Jesús Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, Jesús, sí te escuchamos. Bueno, o sea, para mí un medio impugnatorio vendría a ser, por decir, cuando yo no estoy de acuerdo con una sentencia, ¿no? Y acudo a una sala superior para, valga la redundancia, mediante ese medio impugnatorio para que se me dé, por decir, otra, yo digo, una, una segunda oportunidad, ¿no? Para poder, este, acudir a un nuevo juicio. Algo por ahí, doctora. Gracias. Ya. A ver, Paula. Doctora, yo entiendo como medios impugnatorios que lo que todo recurrente pide que se reexamine un, un, una resolución, ¿no? Y pide que se revise todo el proceso. Y dentro de los medios impugnatorios están, pues, los recursos y, y también los remedios. Ya. A ver. Lo que han señalado. Eh, todos ustedes en general lo vamos, a, lo vamos a consolidar en uno solo, ¿ya? Ahora, eh, vamos a establecer, eh, y eso sí que quede claro, que existen, eh, respecto a los medios impugnatorios, cuando nosotros hablamos, existen lo que son recursos y remedios, ya que lo vamos a señalar ahora. Eh, como lo señaló también su compañero Alex, el derecho a la doble instancia, como se los mencioné al comienzo, se encuentra consagrado en nuestra Constitución. No se le puede... Eh, vulnerar el derecho a ninguna de las partes a requerir a segunda eh, o de interponer un recurso impugnatorio con la finalidad de que el mismo eh, la sentencia o resolución sea revisada por un juez superior. Sin embargo, la norma también establece que se deben cumplir con ciertos requisitos. Ahora, ¿pero qué es un medio impugnatorio? Un medio impugnatorio sirve para qué? Para que se revise, se analice, se corrija, como algunos de ustedes han mencionado, sobre un aspecto que contiene la sentencia que ha sido emitida, eh, las partes, tanto demandante como demandado, pueden emplear estos medios impugnatorios, ¿ya? Eh, una impugnación es una de las formas en las cuales las partes pueden saltar, se puede establecer así, como lo ha establecido Binatea, de una instancia a otra, ¿ya? Ahora, eh, la apelación, por ejemplo, es uno de, eh, de los medios impugnatorios más conocidos y es aquel pues, que permite llevar a conocimiento lo que es un órgano colegiado compuesto por tres jueces superiores y lo resuelto por lo primero, se, se eleva para que lo resuelto por, lo prim, por, el prim, por el juez de primera instancia a fin de evitar lo que es el ejercicio arbitrario del poder por parte del juez. Y por otro lado, también permite corregir ya los errores que éste haya tenido. Los, eh, mediante los medios impugnatorios, las partes o terceros legitimados pueden solicitar que se anule, que se revoque total o parcialmente un acto procesal presuntamente que se encuentra afectado por un vicio o por error. Acordémonos de eso, mediante estos eh, se puede solicitar que se revoque o se anule total o parcialmente un acto procesal que se encuentra presuntamente afectado mediante un vicio o un error. Ahora, Existen diferentes tipos de medios impugnatorios. La nueva ley procesal de trabajo ha consignado expresamente dos recursos impugnatorios, los cuales son la apelación y la casación. ¿ya? Eh, en ese sentido, eh, debemos establecer también lo que señala el artículo 356, eh, si no me equivoco, del Código Procesal Civil, eh, referente también a lo que son los remedios. ¿Ya? Los remedios pueden formularse por quien se considera agraviado por determinados actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás remedios solamente se van a interponer en los casos que expresamente establezca la norma ya y dentro del tercer día de que se ha conocido el agravio, salvo una disposición legal distinta que establezca un plazo eh, mayor a ello. Ahora, los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado contra una resolución o parte de ella. ¿Ya? para que luego el, ya los jueces superiores hagan un nuevo examen de esta puedan subsanar el vicio o el error que haya sido eh, alegado. Tengamos en cuenta que el hecho de que se nos admita una apelación o un recurso de casación no significa esto de que... Juez pues ya va a emitir una, eh, una sentencia en segunda instancia de eh, favorable para, eh, para mi persona, para la persona que interpuso dicho recurso. Ya los remedios, en cambio, en concordancia con lo que también eh, con la aplicación del principio de suple supletoriedad, la doctrina admite que en el proceso laboral eh, se debe también permitir lo que es la lectura o aplicación del código procesal civil. En el artículo 356, como acabamos de mencionar, establece que los remedios pueden formularse por quien se considera agraviado por determinados actos procesales que no están contenidos en las resoluciones. Dentro de estos, ¿cuáles están? Lo que es la oposición y los demás remedios que se interponen en los casos que expresamente señala la norma. ¿Ya? Y eh, dentro del tercer día de que se ha conocido el agravio, salvo que la norma expresamente señale un plazo diferente y una forma diferente, ¿ya? Ahora, dentro de estos remedios, por ejemplo, que tenemos, lo que es la oposición, lo que es la tacha y lo que es la nulidad, ¿ya? La oposición, ¿qué es? La oposición está referida y sucede con eh, prevalencia durante la actuación probatoria que versa generalmente sobre las pruebas, ¿no? La oposición habilita a lo que son las partes a cuestionar. Van a ser lo que es cuestionar determinados medios de prueba entre ellos, la declaración de la parte, la exhibición, también puede ser la pericia, la inspección judicial, los medios probatorios atípicos. Y este remedio eh, de la oposición tiene como objetivo que ciertas pruebas no sean incorporadas dentro del proceso. ¿ya? Y esto es algo que permite nuestra normatividad, lo que es la oposición como primer remedio. Luego tenemos lo que es la tacha, ¿ya? La tacha es, eh, podemos establecer que es una cuestión probatoria, ya que su objeto es cuestionar lo que es la validez de determinado medio de prueba. Tanto sea de un testigo, de un documento, medios probatorios atípicos. Ya, eh, Con la tacha vamos a cuestionar lo que es la prueba, vamos a cuestionar lo que es la validez de la prueba. Entendamos, mira la diferencia entre la oposición, que es básicamente oponerme, valga la redundancia, a que estos sean admitidos. ¿Ya? Mientras que la tacha ya yo cuestiono la validez de la prueba, ya puede ser de un testigo, como les había mencionado, de un documento o de un medio probatorio atípico. Y la nulidad, que también lo regula el Código Procesal Civil, ha establecido que se puede presentar la nulidad cuando, el, cuando un acto procesal carece de los requisitos indispensables para lo que es la obtención de su finalidad. ¿Ya? Esta generalmente se plantea en casos de actos procesales no contenidos en resoluciones, debe estar debidamente fundamentada en el error en la aplicación o en aplicación de normas de índole procesal. Ya tratándose, por ejemplo, de vicios respecto a lo que son las notificaciones, las nulidades se convalidan si el litigante procede de manera que ponga de una u otra manera en manifiesto haber tomado un conocimiento oportuno del contenido de esta resolución. ¿Ya? Eh, hay también y se considera lo que es la convalidación cuando el acto procesal eh, carece de algún requisito formal y logra lo que es la finalidad para la cual estaba destinado. A ver, Rosa. Eh, doctora, disculpe, buenas noches. Quisiera que me repita, por favor, respecto a la nulidad. ¿Cómo ha sido? Está muy bien interesante su clase y ahí hay una palabra clave que quisiera que me vuelva a, a explicar, doctora. Disculpe. Ya, la nulidad. A diferencia de lo que hemos explicado respecto a la oposición y la tacha, la nulidad tengamos en cuenta que también se encuentra regulada dentro de lo que es el Código Procesal Civil de Rosa y para presentar la nulidad eh, es cuando hay un acto procesal que carece de requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. ¿ya? Esta también se plantea sobre actos procesales que no están contenidos en resoluciones pero esta debe estar debidamente fundamentada en el error respecto a la aplicación o inaplicación de las normas de índole procesal, ¿ya? Es decir, debe estar fundamentada, acordémonos de esto, en el error en aplicación o inaplicación de normas de índole procesal. Generalmente también se presentan nulidades, por ejemplo, tratándose de vicios respecto a notificaciones, que no ha habido una notificación adecuada, no se han notificado todos los actos procesales. Ahora, la nulidad también se convalida por ejemplo, si es que el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Es decir, si yo estoy planteando una nulidad por un vicio, falta la notificación, pero yo también estoy diciendo que sí tomé conocimiento de la misma, entonces ya no habría ahí una nulidad porque de una u otra manera tomé conocimiento. Si bien no es cierto, no es bajo los parámetros que regula nuestra norma, no con una notificación válida, pero he tomado conocimiento dentro del momento que pude interponer el recurso curso que yo consideré pertinente. ¿Ya? ¿Me entendiste, Rosa? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ya. Ahora,